Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es ¿Cómo hacer para fijar eh, cualquier ventana en eh, Windows? Listo, supongamos que yo tengo esta ventana aquí de Netflix y quiero trabajar eh, y al mismo tiempo verme una película de Netflix, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué sucede? Supongamos que estoy trabajando en Word, PowerPoint o cualquier otra aplicación y cuando yo abro, sucede esto me, me va a interferir, no puedo tengo que estar dándole clic aquí para poder ver, entonces qué vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente entonces mientras nosotros trabajamos en Word, vamos a poder eh, vamos a poder ver Netflix, entonces vamos a, a darle clic en la ventana que queremos fijar para hacer el proceso, pero antes de ello vamos, van a dar clic en la descripción que les dejo en un enlace que les dejo, en la eh, un vínculo que les dejo ahí en la descripción de este contenido, valga la redundancia y una vez lo descarguen les va a quedar un archivo como este entonces van a dar clic derecho, extraer aquí vamos a abrir la carpeta, vamos a abrir esta y vamos a, a ejecutar este archivo una vez que le hayamos dado doble clic ya se ejecutó y mírenlo aquí aquí lo tenemos les va a salir algo así como esto entonces qué vamos a dar vamos a hacer vamos a, a dar clic en la ventana en cualquier parte para tenerla para indicarle que es ella y vamos a presionar la tecla control más espacio tecla control más la tecla espacio y miren que ya funciona entonces yo puedo reproducir aquí mi netflix y trabajar en word todo lo que yo quiera y miren que no me va a, a hacer ninguna interferencia, no va a, a, a molestar. Entonces, ellos, si yo toco aquí Word, si toco aquí Word, miren que no se va a superponer aquí a la, a la ventana de Netflix. Se está reproduciendo sin ningún inconveniente. Eh, y puedo mover la ventana a todas partes. Y puedo ver, ver mi, mi, mi, mi película mientras estoy trabajando en Word o en PowerPoint o cualquier otra aplicación. Eso ha sido todo por hoy. Espero. Que les sirva el contenido y hasta la próxima. Chao, chao.